Me acuesto y pienso en todo, no duermo ni un poco, me hago una L, yo solo me lo enrolo, siempre en mis 13, loco hasta que amanece, hasta que gastemos todo, vi en tus ojos suerte, tengo la sangre verde, me subo. Por Yo odia aunque sonría, con Pablo tirando humilla, fumando María, compartiéndola como una orgía. Otra vez se me hace de, de día con Peter la grifa. Suponen que me trae Sevilla, solo recetamelo, solo recetamelo. Tú lo sabes muy bien, me pongo del revés. El día empieza a las 3, me estará. lo de MKL, no pidas más que a mí ya me tiene Lo tuyo no tiene nombre A veces se me va y no vuelve, Me Canta su mirada, solo cuando me mira Sácate todo lo que tenga Mando agachado, solo veo cara guapa Abusando de los truquitos, esto en Sevilla no pasa Súchate la de equivocar pero no lo quieres ver Si por de lo que tú quieras que todos se lo sabemos bien Vamos otra vez amo, amo. Tú lo sabes muy bien Me pongo del revés, el día empieza a las 3 Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Si ya no quiere nada conmigo me estás rayando si queda con otros, si ya no quiere nada conmigo me está rayando. Pero paso, pero paso, mejor no te hago caso. Le echa mucho, me deja tieso. Le echo mucho, me deja tieso. Le echa mucho, mucho, me deja tieso. Le echo mucho, me deja tieso. Me está rayando. Lecha mocha, me deja tieso. Lecha mocha, me deja tieso. Lecha mocha, me deja tieso. Lecha ya me deja tieso. Me, me está rayando.